Esa es la biblioteca cuyos secretos vamos a descubrir hoy. Pues es un libro manuscrito de 1351, que es un incunable en 1400... ¡Hola! ¡Hola, salud! esa es la biblioteca cuyos secretos vamos a descubrir hoy Estamos acá en la casa de Amici Hola, Amici. soy Amici, Amici, es la traductora al francés del canal Hay varios videos en el canal traducidos por ella al francés Ya saben que si quieren ver cómo sueno en el estante literario en francés De manos de la traductora Amici Pues les voy a dejar esos videos en la descripción Pero hoy estamos acá para conocer la casa de Amici Y sobre todo los secretos de la biblioteca. Tiene libros súper raros, súper antiguos, libros valiosísimos, llenos de curiosidades que hoy vamos a descubrir. Así que, vamos a Empezamos vamos. en el tour. está buscando <risa> en ese libro que es como un manual de comportamiento del hombre del, hombre. del año 1580. Uh, Y encontramos unos pasajes, una maravilla. La que, ouais. dit... que les femmes soient maintenant <coughs> animaux imparfaits et par conséquent de moindre dignité que les hommes, qu'elles ne soient capables des vertus qu'ils font, ne le veut autrement affirmer pour ce que leur, la valeur des dames ici présentes furent à me faire mentir. Oh. Ah, ah, pues te acuerdas mejor que yo <risa> Bueno, muéstrame los libros Que cool A ver, este chiquitito sí. que... Pues es un libro manuscrito Ajá ¿Qué data se dice? Sí, uh, de 1.351 Ay María, o sea, hace 700... no, 670 años Sí, uh, y entonces fue escrito probablemente por un monje Uy, es súper imposible leer Sí, y es en latín, entonces ah, Sabías que en ese tiempo no había puntuación, o la puntuación era muy rústica Mira que no hay tantos puntos. Es tan pequeño que no podemos verlo. Sí, una, sí, si hay. genial. Vamos por aquí. A ver otro bien interesante. Este. Ajá. Que es un incunable. Entonces ah, que sí. fue editido, editado. Editado. Editado. Antes del año 1500. 1500 en, 1473. en 1473. Ah. Este es un libro incunable, así como dijo a mí, sí, se le llama así a los libros que fueron impresos antes de 1500. Incunable, en latín viene de cuna, y es decir, esos libros en la época de la cuna, de la impresión. Y es que en Lyon había una industria de la impresión <ríe> muy grande, incluso acá hay un museo de eso, porque fue una capital muy importante como de la imprenta acá en Europa, de hecho... Llegó un punto en que la, el 80% de los libros de toda eh, Francia eran impresos aquí en Lyon y en París. O sea que había una industria súper grande y este libro fue hecho impreso aquí en Lyon, ¿cierto? Sí, está escrito al fin aquí, Bidi Lyoni. A Lyon. El primer libro que se, que se imprimió en francés en Lyon fue en 1475 y el primero en latín fue en 1472, sí. así que este sí, sí, sí. fue un año después del de primer libro impreso acá en Lyon. ¿Qué más hay por acá? Antes de ver el siguiente libro, que está muy bueno, quiero hacerles un pequeño anuncio y es que ya están abiertas las inscripciones a mi club de lectura, donde leeremos el próximo mes dos libros muy interesantes. El ensayo El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, un libro muy interesante sobre la relación entre la locura, el arte y la creatividad. Y también leeremos Sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk, la ganadora del premio Nobel, escritora la polaca, muy interesante. De ella leí Los errantes, un libro muy, muy bueno, así que ya saben, están invitados al Club de Lectura Estante Alcle el próximo mes de octubre, les voy a dejar en la descripción, por supuesto, el enlace para que se unan y nos veamos ahí. Leamos juntos esta buena lectura. Continuemos con el video. Chau. ¿Qué más hay por acá? Este no es un incunable porque es de 1550. ¿1550? 1550. Y pertenece al Cardinal de Tournon que es un, uh, un, uh, un chico muy famoso en Francia. Ah, sí, sí, sí. De, uh, del rey de Francesco I. Es una biblia, creo, algo así. Y hay uh, su uh, escudo aquí. Ah, El escudo sí. del cardinal de turno. Es súper lindo. Corporal y enúbio vita completa. Mm. <risa> <risa> Qué buen wow. nivel de latín. Ah, yo estudié Increíble. latín. Yo le estudié latín en la universidad. Tiene grabados súper ah, lindas. Sí. Ah, eso es para cantar. ¡Wow! Una Biblia de 1505. Mm. ¡Sigamos! Uh, este chiquitín. Este. Así es. Este muy gracioso libro sobre cirugía. Cirugía, sí. Y que es un libro que también 15, 1550, algo así. Si sabes leer las cifras. Sí. Las cifras. 1573. Que... Uh, Hablando. Ah sí. habla de objetos de cirugía, de instrumentos quirúrgicos. Mm. Uh, por ejemplo, hay muchos dibujos. pour extraire la pierre los petits enfants. Y tiene acá como para cerrarlo. Sí. Cierto. Y esto es como piel. Se llama uh, Vélan. Vélan. no sé. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es eso? Cordero. No, no me acuerdo. Pero ahorita lo buscamos. Qué cool, me encanta. Y este que está muy lindo, pero este es más nuevo. Sí. Este es la es metamorfosis, recién. sí. 1500. Mil Mil quinientos... 1864. ¿80 no? 40. Ah, no, 1564. Ah, pero está muy bien cuidado. Mm. ¿Dónde hay...? Uh... La metamorfosis de Ovidio. Ariundo, bien. Lash Do. Wow, qué cool. Pero lindo. Muy buenas historias. ¿Qué es eso, Misi? Pues lo que pasó es que un día, hacia 1740, uh, Marie Leszczyńska que fue la esposa de Luis XV, uh, el rey de Francia, tuvo un problema con su carruaje. Se perdió. Fue entonces cuando un caballero la acogió y a cambio, Marie Leszczyńska ofreció este pequeño monedero. Este famoso caballero era un antepasado mío. Y ahí adentro hay una notica que escribió ella que dice algo, que ¿Mm? dice, se alcanza a ver. Dado por uh, María Zizkia, hija de uh, Stanislas, de Polonia, rey de Polonia. O sea que esto tiene como 300 años, ese monedero. El monedero de la reina. Qué interesante definitivamente conocer estos libros incunables, estos libros tan antiguos, con historias tan mágicas, con tanta tradición en esta ciudad de León tan importante para la historia del libro. Yo no sé, estoy súper feliz, espero que ustedes también hayan disfrutado mucho de este tour por los secretos antiguos de la librería, de la biblioteca. A ah, mí sí, muchas gracias. Por Un placer, muchas entra. gracias a Ahorita mismo nos vamos de tour de librerías por León, así que estén conectados al canal, suscríbanse y vean ese video que ya pronto va a salir. Y además, vean los videos que ha traducido Amici, sí, que les dejo en la descripción para que vean qué tal es su trabajo traduciendo mi español tan enredado. <risa> bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces. Hasta buena luego. lectura. Buena lectura. Chao. Au revoir. Au revoir.